Eh, pues esta es la tercera llamada, este, bienvenidos al conversatorio sobre, al conversatorio el micrófono abierto sobre poesía, primer conversatorio micrófono abierto que se arma aquí en Recoveco, gracias por la invitación, este, esto va a de venir en, después, la próxima semana sigue el conversatorio, es, en este primer conversatorio vamos a hablar sobre ciertos temas que dan pie para hablar como de la actualidad. En el conversatorio de la próxima semana sigue siendo el miércoles, miércoles 18. Y después del conversatorio empezaremos. Los que quieran seguir, este, podemos seguir como tallereando. Un taller de poesía que dé pie a, no sé, surjan proyectos, revistas... Lo que pueda surgir a partir de de textos que tengan y que estén trabajando actualmente. El moderador de esta sesión será. Guillermo Rocha. Guillermo Rocha. Eh, los participantes en esta sesión somos. Carlos Ad. Y Bárbara Mugatlá. Y pues. Pues bueno, pues empecemos. Eh, bueno, ¿me ¿podrían comentarnos a todos los, los presentes cuáles son las diferencias entre lo que es poesía, poema y poética? Este... Bueno. bueno, yo quiero comenzar diciendo lo que me dijo Henki Víctor Alicia Baba hace como seis años eh, en la fuente de Tulis que eh, poesía nomás hay una. O sea, hay la poesía. Y, o sea, no hay, no hay poesías. Pues. O sea, no es que te escribí una poesía. O sea, te escribí un poema, ¿no? Participando de la poesía. O sea, la poesía es, es la poesía. Y, el, y, en, y en agua se puede decir, insochi ¿no? O puedes decir, te canté un canto a, a cuicateo inkuicat. Pero no te, no te canté una poesía. O sea, la poesía es la poesía. ¿no? A comenzar con esta palabra de Siguiendo con eso podríamos decir el poeta Pablo de Roca dice al poema como al candado es menester echarle llave al poema como a la flor o a la mujer o a la ciudad que es la entrada del hombre al poema como al sexo o al cielo que nunca el canto se parezca a nada ni a un hombre ni a un alma ni a un canto ¿qué canto el canto? nada el canto canta, el canto canta no como el pájaro, sino como el canto del pájaro. Y podríamos decir, también, continuando con la cuestión del canto y de la cuestión de, de mezclar la poesía con el canto, podríamos decir que la poesía tiene una raíz del lenguaje. Más allá de que la poesía eh, engloba todas las artes, tiene una onda con el lenguaje mismo. ¿Y el lenguaje qué es? es una cuestión del hombre, como una cuestión humana. No es como la expresión del hombre frente a Dios, digamos. Es lo que hace diferente al hombre frente a Dios. ¿Qué le da el lenguaje a... Qué le da el lenguaje a, al, a, al hombre? Es, por ejemplo, la cábala La Biblia. Es como la primera expresión... O sea, podríamos decir que los textos divinos son también expresiones poéticas. Claro, sí, claro. Sí, claro. El verbo mismo es la poesía. No el verbo como expresión verbal, sino como expresión del lenguaje humano. Cómo el hombre puede acercarse a Dios. Es una forma de adoratoria, digamos. Y también es una forma de rebelión ante Dios. Y es una cuestión también de reconocer lo sagrado en uno mismo. Porque lo sagrado se reconoce ante cuando te quemas, o sea, te conviertes en algo perecedero. Pero en cuanto te quemas y adoras esa función de la vida, que es el rayo que incendió la foata, entiendes que hay una cuestión divina. Divina porque te acontece. ¿De qué forma te acontece? Te acontece porque te afecta. Pero bueno, eso tiene que ver con lo poético. Que es nuestro siguiente tema. Sí. Entonces, un poco siguiendo con esto de la poesía... Es cierto, la poesía no es una rama de la literatura, eso es muy importante decirlo. ¿no? O sea, la, la, la, tras la época gutenbergiana se masificó, se masificó la escritura. Pero, o sea, no mami, o sea, no imagínense, en el medievo, y previo a toda la historia del medievo, no hubo poesía. Claro que hubo poesía y no perteneció a la literatura, sino... Hay que pensar que la poesía escrita es un mecanismo de poder mecanismo de poder que depende de aquello o aquellas o aquellos que han a través de un privilegio enunciado a la literatura como una de las bellas artes entonces solamente enuncian ciertas bellas artes pero no quiere decir que no haya habido otras manifestaciones de lo artístico y mucho menos de lo poético sin embargo como la manera de ver la realidad de aquellos pueblos colonizadores eh, ha sido la escritura, porque acuérdense que todo lo que está escrito entonces es verdadero según palabra divina según legislación del mundo, según lo que sea entonces la poesía se volvió verdadera la poesía escrita, pero no hermanos y hermanas, la poesía antes y después de la época Gutenbergiana, antes y después del libro, antes y después del imprenta, antes y después del internet la poesía está y palpita en el lenguaje desde el como dijo David Mesa Tal vez el primer poema Fue una mancha de sangre pintada en una cueva Y tal vez ese también sea nuestro último poema Entonces hay que pensar Que todos esos actos de invocación Como cuando una mujer dio a luz Es un poema ¿Verdad que sí? La mujer? ¿O a poco ese baño de sangre que nos dio Y con que nos coronó la mujer Que nos hizo salir a este mundo No es un poema o alguien lo puede negar entonces, ¿cómo <risa> todo, pues, eso, mal, no es que como dices palpitan todo que todo es un poema. La, la la palabra poesía por ejemplo es una tiene de poiesis poiesis en griego es creación entonces también tiene ese sentido de cómo entendemos la creación en un sentido de, en un sentido estético más allá de creación en sí misma es un sentido estético de una cuestión da genera éxtasis no o sea también el, la, el, el sentido estético es una genera es un proceso de éxtasis de elevación hacia lo divino pero no tiene que ver exactamente como es algo que nos dio dios sino es algo para mí es como algo que nosotros como seres humanos aportamos a partir del lenguaje en rebelión y al mismo tiempo es ofrendatorio hacia Dios. Es una cuestión doble y contradictoria. Este, el momento que dices, como, como dice Apple, en el momento que dice que alguien se está quemando, también surge el lenguaje. Es una onomatopeya de decir, ¡Ah! Oh, me estoy quemando. Eso también ya es un, rubre, un poema un metalenguaje. Es un metalenguaje. Sí, además, pensemos que hay poemas visuales, poemas digitales, poemas sonoros, poemas corporales, poemas performance, poemas rituales, hay land art, y les invito a que revisen ahí a Raúl Zurita y, y su performance que hizo con la Guggenheim, que, que escribió con aviones, escribió Mi Dios es hambre, Mi Dios es miedo, ¿verdad? Eso lo escribió arriba del suelo de Nueva York, ¿quién? Aviones. ¿Quién fue quien creó esa idea conceptual? Zurita, ¿con qué? Con dinero del capitalismo. ¿Con cuál Con la Google. dónde arriba de Nueva York? ¿En dónde? Sí, donde se mueve el dinero del mundo. Entonces, imaginen esa aparición en el cielo. Hay Lands Art. Zurita escribió con retroexcavadoras en el desierto de Atacama, también esa, esa frase. Dios es amor. ¿no? ¿El poema entonces dónde habita? Entonces, el poema... No es, una mente, no es solamente una enunciación de el poeta o de la poeta. El poeta está habitando y palpitando a las personas en este momento. Ustedes están habitando el poema. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un ejemplo sencillo. Yo voy a hacer así. Y ustedes me van a seguir. ¡Yeah! público? ¿De verdad hay un creador? ¿O la poesía es, nos habita colectivamente y solamente el poeta o la poeta somos detonadores? Bueno, y en este caso sería interesante hablar de lo que es la poesía moderna y lo que es la poesía contemporánea, que tú ya este, te adelantaste un poco ese tema, entonces sería... Este, antes, antes de pasar como al tema de, de las poéticas, podríamos... Me gustaría, o sea, porque también pienso que la poesía es una idea, es una idea. O sea, a, a, más allá de que sea como una cuestión que surge como religión, que surge como una cuestión de, de escritura o de expresión estética, pienso que cada uno de nosotros piensa distinto qué es la poesía. O sea, nadie tiene en sí una idea de qué es la poesía. Y eso creo que es también... Una cuestión importante porque la poesía es una cuestión personal, es una construcción de cada uno, no existe una escuela que te pueda decir, esto es como vas a escribir poesía y esto es lo que tiene que ser la poesía y así vas a escribir poesía. La poesía es una cuestión subjetiva, cada uno debe hacerse su propiedad de qué es poesía y por tanto cada uno puede escribir poesía a su manera, creo que eso es, eso es algo importante porque hay que diferenciar entre, sí, una idea de poesía y nosotros podemos escribir poemas, que es como la manera y para lo que estamos reunidos, es claro, <risa> y la manera como estamos reunidos, para un micrófono abierto donde cada uno va a leer sus poemas. Yo antes de pasar como a las escuelas me gustaría decir que hay, yo creo que hay tres tipos de poemas o tres tipos de poemas este, y quedaría pie como a la escritura moderna, que es como la última corriente que, que nos que nos convoca. Es la, la poesía como que nos ha enseñado que cómo escribir. Pensaría que hay los poetas de estructura. ¿Los poetas de estructura quiénes son? Por ejemplo... No, no, los que quieren como cambiar, cambiar el, las estructuras de poesía en, en cuanto a estru, eh, poesía moderna, los que quieren cambiar los, las cuestiones formales sí, claro, como los, los, luego existen los poemas de vida los poetas que hablan de, de su vida como una expresión de poesía como Ginsberg, como Papasquiaro, que hablan de su vida y dicen, este poema es este poema lo es escribí, ¿no? sí, es como un diario poético. Y hay otros, una, una cuestión intermedia entre esas dos corrientes, que es una onda interdisciplinaria. Pensemos como en los poetas brasileños, no sé si topen la poesía completa. La poesía completa intentó mezclar entre. Es como una primera tentativa de poesía transdisciplinaria. Digamos, ellos hablaban de que la poesía no solo es contenido, sino también es una expresión visual y de audio, au, es una cuestión audiovisual. Entonces el poema puede expresar como ciertos sonidos, pero al mismo tiempo es, si lo ves en la pared, un poema expresa una imagen, Entonces, es como imaginar como un cuadro. Eso es como una tercer, tercer corriente. Sí, pues, eso que, le, que dice Baba es algo súper importante. Porque, porque la forma en que cada quien concibe a la poesía Es lo que se llama la poética ¿De qué formas llegas a ese estado poético? Que el estado de éxtasis, desde mi punto de vista, es lo poético Pero ese estado de éxtasis lo puedes vivir en un altar Con una cumbia Un altar con una luz neón alrededor En una cumbia, en un microbús. eso es poético ¿Verdad? Entonces, un poético, es, o algo poético Es cuando de repente escuchas ladrar a un perro y te mojas eso es poético y así hay mil manifestaciones de lo poético en la vida la poética tiene que ver con la forma en que tú concibes exactamente eso poético lo concibes desde la escritura entonces haces tu apuesta desde alguna línea tu concepción de la tu poética es entonces la poesía performance entonces habitas el cuerpo hay una hay una cuestión también muy importante que atraviesa todas estas estas nociones, que sí. es el soporte. El soporte tiene que ver, ¿tú dónde te transportas? En metro, en camión, en sí. carro. Sí, ¿no? okay, en metro, en camión, en carro. ¿Son qué? ¿Los soportes de qué? Transporte. ¿Verdad? Ahora, ¿tú eh, en dónde aprendes cosas? La vida. La vida, la vida la vida diaria, diaria. en conversaciones sí, sí. en ver algo en tú dónde aprendes algo? <risa> en, casa. en tu casa ok tú dónde aprendes salud bueno específicamente de todos <risa> en la calle. ok, en la calle tú ¿Sí? yo eh, la verdad siento todo okay bueno entonces podemos aprender cosas en internet o no sí, entonces todo lo, todo soporte, todo. el soporte del aprendizaje es el internet ¿Podemos aprender algo en un libro sí? okay. ¿Algo en una charla? En okay. todo. Exactamente, entonces, según en dónde aprendes, es el soporte. ¿Sí? ¿Nos seguimos ahí? Entonces, es lo mismo con la poesía. Según en dónde se manifiesta la poesía, es el soporte. Entonces, si el poema se manifiesta en mi cuerpo... que es un poema corporal si el soporte se manifiesta en un escrito es un soporte que en papel cuando yo leo ese poema es un poema que me habita de una forma oral cuando el poema lo escucho en la radio en un mp3 cuando estoy en el otro cuarto y estoy escuchando al poeta es un poema sonoro entonces la poesía está en todos pichis lados, el poema se puede manifestar de muchas formas, la cosa es el soporte entonces, ¿qué tan correcto es intentar calificar qué es y qué no es poesía? Es que, en realidad, en realidad, la poesía, la poesía, o sea, hay que diferenciar, para, para ti la poesía es algo que te genera éxtasis, ¿no? Es, de alguna forma te genera éxtasis, para ti, sujeto, tú vas a decir que para ti la poesía es esto, para ti la poesía es esto, hay que diferenciar, cuando tú quieres decir poesía o, o voy a escribir un poema, ¿sabes? O sea, si quieres decir, poema es algo que tiene que ver con algo escrito Si quieres decir, yo voy a escribir un poema de tal forma Estás diciendo, yo voy a meter estas ondas Pero claro, un, un poema no se hace por la nada A menos de que seas un queño. Este Vas a leer, llegar al poema a través de lecturas Tienes que leer mucho No es como que llegues a, al poema por la nada Tienes que leer mucho y para que no sea como que tú pienses que tú has llegado al poema y has llegado a la gracia. Eso es como algo como que tú aprendes en la vida, creo. El que, el que se quiere dar a escribir. Sí. Tienes que escribir mucho y leer mucho. Después podemos, en la siguiente sesión podemos hablar de ejercicios para, para potenciar esas cuestiones. Sí. Ahorita podemos pasar ya a la poesía moderna. ¿Qué es la poesía moderna? Porque a diferencia de la poesía clásica que a mí en el parecer, me parece aburrido en cuanto a cuestión de que no me concierne decir, o sea, yo no crecí es, eh, leyendo a los clásicos, yo, leí, yo crecí leyendo a Vallejo, a Huidobro, a, a Neruda, a, a, lo, a la tradición mexicana. Entonces me parece que podemos empezar con la poesía, con la tradición como de la... Porque es nuestra tradición, sí. ya es un siglo, ya es un siglo sí. de, de poesía. Sí, sí, sí. Entonces podemos empezar con qué es la poesía moderna y cómo ha afectado el mundo y qué es la poesía moderna en relación a nosotros. Exacto, me parece maravilloso ese tema, porque pensemos a partir de qué época se piensa la modernidad. ¿De qué estás hablando? Ok, qué buena sí. poesía. Sí. Qué bueno, sí. Bueno, sí. Sí. Ahora... Ok, entonces qué bueno que lo piensan así porque tiene que atravesar justo eso ¿Qué tiene que haber la ¿qué tiene que ver la modernidad con que en cada época todo se moderniza cuál fue el gran avance a ver fueron dos cosas bueno a ver ustedes podrían decir quién es el padre de la poesía moderna quién más no no la poesía moderna sigue siendo poesía del siglo XIX. estamos Modernidad, como una fecha o como un concepto de carácter. No, no, no, no, no, no la, la poesía moderna, a ver, ¿qué, ¿qué piensan que es la poesía moderna para empezar la introducción del yo lírico? ¿Qué, qué quieres decir? Pues es? Es para <risa> mí sería el inicio del verso libre. ¿El verso libre? ¿Y quién inicia el verso libre? Eh, y hay algunos antes de él, pero lo decían ah, todos los poetas ¿Y quién inicia el yo sí, sí, sí, no, lírico? Sí, también lo, los que utilizan el verso libre son los, los de códex Buranos los que escribieron el Car, el cármina burana que fueron los monjes goliardos ellos ya escribían en español en francés cuando todavía no existía la versificación silábica que fue introducida por los poetas provenzales de Italia bueno ¿en qué en qué tiempo <risa> ¿De ¿De ¿De el, pero se consiguió finalmente con la llegada del simbolismo que engloba a los malditos ¿Ah? y a los románticos, pero que si si es finales del siglo XIX. ¿No? ¿No? No? De siglo XIX? No? Como pero también, esta poesía simbolista sigue siendo una poesía arcaica, digamos, en sentido de que tiene ¿No? el no, simbolismo. Similar, el ¿sí? simbolismo sigue siendo una cuestión de elevación ah, del la, espíritu. Pues la poesía moderna surge con el cambio de sociedad, del, del modus vivendus de las personas, porque hubo una sociedad antes de la tecnología y una sociedad después de la tecnología. Cuando fue la revolución industrial, sí. la gente trabajaba, perdón, en las fábricas, entonces se hablaba de... Era también posguerra, ¿no? Porque la gente se estaba reponiendo de guerras, etcétera, etcétera. Estaban construyendo ya en masa porque la producción en, en las personas solo era así como yo produzco mis cositas y te las intercambio y así, ¿no? Era una producción cerrada. Cuando llega la modernidad, cuando llegan las máquinas, la producción se vuelve a granel, masiva. Entonces, el modus vivendi de la gente cambia, la economía de la gente cambia, el, la, la forma de pensar de la gente cambia porque se da cuenta que son unas personas que ya están dejando de ser solo este, ganado ¿no? para la iglesia y para las sociedades burguesas, etcétera, como le quiero mencionar. Entonces, creo que eh, la poesía cambia conforme va, es como el arte, como la pintura va cambiando conforme va cambiando el modus vivendum de, la, de las sí, personas. Sí. A, a, a pesar de que se considera poesía modernista, como, o sea, se dice, la poesía modernista no es poesía moderna. La poesía modernista es el último rezago de esta cuestión arcaica de la poesía entendida como una, una cosa elevada, del espíritu inspirada por ángeles. Hay una cuestión muy cristiana, dogmática de entender la poesía. Entonces, ¿quién trae ese cambio? Les tengo que decir, es Walt Whitman. Walt Whitman es el padre de la poesía moderna. No, no, no. Walt Whitman es el, es el primero de los poetas del continente y del mundo que habla de una poesía distinta. Él habla de una poesía del yo, pero no solo una poesía del yo, sino una poesía del ser humano más allá de si es un trabajador, un... Él, él es todo, él es todo, él es un hombre moderno, él es un hombre del, de, del mundo como, como, sí, él, el, él, el, él, el, él es el, el geolico, canto a mi mismo. el canto a mi mismo. y si se dan cuenta, y hay mu... todos los poetas del siglo XX, de la primera, de las vanguardias, van a hablar de él, como el padre, hay cantos de, de poetas chilenos, de argentinos, de italianos que hablan de Walt Whitman. ¡Oh, Walt Whitman, padre! Además, él español, se genera una cuestión como muy... muy no, no, o sea, él es una figura que se vuelve como el padre, ¿no? Es el padre de la poesía de la poesía moderna en cuanto a que él también rompe con él. El... Él genera el verso libre, eh, él genera el canto a mí mismo, él genera los él, él, su, él solo escribe un libro a lo largo de su vida solo escribe un libro Hojas de hierba y lo va ampliando y él estuvo en, en la guerra civil y él, él ayudó a, no sé él, él es como el padre de, de esa poesía que ya no es como una elevación una cosa inspirada, una cosa de ángeles una cosa de yo, el poeta como un hombre como un hombre bohemio si es un hombre que vive un hombre que vive y que sufre en su tiempo eso creo que es lo que abre la, el siglo XX como poesía es una poesía que va a comenzar y de ahí no se va a detener si pudiéramos hablar que quien sigue a Walt Whitman yo diría que el segundo poeta más importante para nosotros como latinos y como para mí es Vallejo Vallejo es como el más grande de los poetas y que sigue vigente. Sí, pues, yo quiero decir que, que, respecto a esto que comentabas, ¿qué es poema y qué no es poema? Esto hay que estar muy atentos y atentas y atentos. Se los digo porque debemos también, yo les insisto, les incito, a que también tengamos un cambio de mentalidad a partir de esta época. Todo tiene que ver con un mecanismo de poder. A partir de los medios que tú controles, es decir, ¿tú tienes acceso a la universidad? Eh, bueno, apenas hoy, apenas Ok. ¿Tú tienes acceso a tres comidas al día? Ok. a wifi? Wi-Fi? ¿Wi-Fi en tu sí, celular? Ok. Entonces tú estás hablando desde esos privilegios. Cada persona va a hablar desde sus privilegios. Y todo aquello que sea tu privilegio, desde ahí se va a enunciar lo que tú consideras como poesía. Pero sin en tu, tu privilegio no está la capacidad de escribir un poema y publicarlo en tu face, pero sí llegar y decir, dinero, dinero, dinero, todo es dinero, dinero, dinero. Entonces ese es el soporte que es tu cuerpo y una comunidad alrededor de ti donde se va a soportar el poema y eso va a ser un poema validado por esa comunidad. Entonces, todo aquello que es un poema, siempre debemos de estar atentos y atentas que tiene que ver con una cuestión de poder. Y ahí es donde yo les voy a invitar a que lo modifiquen. Ahora, esa pregunta que habría a partir de la modernidad es amplia, porque a partir de las eras industriales que se han desatado, comienza la cuestión del capitalismo salvaje y devorador. Y no es por nada que tanto Whitman, Vallejo, de Roca, los estridentistas, futuristas... Tadaísta, etcétera, surgieron Guarque. posterior a qué? Claro. ¿A qué surgieron posterior? Claro. A la primera gran guerra. A la primera a la gran guerra, guerra. guerra. Primera guerra. mundial. Es cierto, es un cambio de época, es un campo, es un, es sí, un claro. cambio de mentalidad, es un campo de mentalidad donde ya pelean los todos los continentes. Es un campo que habla de la globalización, de una nueva era industrial, de la era del metal. Entonces, sí, ahí podemos hablar de esas cosas. Simultáneamente, hay que pensar que paralelamente a las vanguardias, a lo que se ha pensado como las nuevas apuestas de la poesía, que no solamente han sido escritas, pensemos que paralelamente en cada comunidad han ocurrido diferentes poéticas. Y entonces, alguien puede decir de aquí que, por ejemplo, los rezos inuits de Alaska, o los rezos... Eh, setsales o sotsiles para ayudar a parirnos en un poema o alguien puede negar que, que el credo creo en un solo dios todopoderoso creador del cielo no es un poema o alguien puede decir que el corán no es un poema pero, pero antes, antes de pasar a, a la poesía como a actual pensando como qué es un poema en la actualidad me gustaría cómo que abarcamos cómo, la, cómo, qué su, cómo surge la poesía Sí, o sea, la poesía moderna ¿Quiénes son, la, ¿quiénes son los poetas modernos? No sé, pues, los no sé, principales, sí. las vanguardias ¿De qué se trata las vanguardias? Las vanguardias sí, tiene, o sea, como dices Es una cuestión de, de Es una cuestión de progreso De avanzar De pensar la historia como algo inminente Pero ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los, los grandes como exponentes? Bueno, en el José, mundo son... Ah, José Juan Tablada en México. En José Juan Tablada. ¿Y en el mundo quiénes son? Los surrealistas, los dadaístas. ¿Y ¿Quiénes son pues los futuristas. Los futuristas. Los futuristas. Sí. Lo, es que, es, que es, es poema y vida. O sea, que es, también es una cosa que dejamos un poco sin comentar hace un momento. Pero están los poetas vitalistas como Whitman. Pero hay poetas vitalistas que van a vivir el poema, o van a vivir la poesía en una especie de desposeídos de, de, de, de sí, porque te vas de ti. O sea, comienzas a profetizar el mundo siendo un poeta. Y entonces tenemos, por ejemplo, bueno, tenemos a, por ejemplo, a María Sabina. Tenemos a María Sabina, que nunca arrimó, y que nunca lo va a hacer en todas, o tal vez sí en alguna de sus vidas, pero entonces tenemos ese tipo de poetas que nunca van a estar en contacto con la literatura, que es un mecanismo de poder, no olvidemos pero que va a emanar de ella el canto, que va a emanar de ella el poema. Y no lo digo solamente por María Sabina en un estado de éxtasis, pensemos en Pablo de Roca, que era un canto abundante, eran potros salvajes en llamas, cantando, cantando, cantando, jamás, jamás en rimas Yo creo que algo que también es importante, bueno, yo quería citar a Nicanor Parra, cuando dice que todo lo que se escribe es poesía y todo lo que se dice es poesía no para que es el gran antipoeta entonces claro, claro, pero, pero y no sería, o sea, con todo lo que ahorita, no es como la diferencia entre poesía y poema o sea que el poema con lo que está diciendo ahorita, el poema es lo que tiene un poco más de estructura o a lo que más se le acerca como lo del soporte y como a lo que la sociedad o tu entorno te va a decir si es que, pues, bueno, es que este es el poema, poema, es, el algo poema es algo muy intencional y es algo premeditado y es algo que tú estructuras es algo que se hace Hay una voluntad. Que la poesía no se hace la poesía como dijimos está en muchos lados el está poema es la arte, Pero si se piensa y se a ver, hace a ver, pero poesía, regresemos no, no, eso eso quiero tiempo, que regresemos ¿sí? como a las vanguardias, o sea porque ver, empecemos como surge la, la poesía el, en la poesía moderna la poesía moderna es una cuestión de progreso, de pensar que el mundo está cambiando y que va hacia adelante, y que cada grupo de poetas, los dadaístas, como los surrealistas, como los futuristas, plantean su plan de acción frente al mundo y frente a los demás poetas. Quien estaba en contra de los futuristas estaba en contra de la poesía. Están también planteando una cuestión de delimitar la poesía y decirte a ti qué es la poesía, y si no eres como ellos, no eres poeta. Esa es una cuestión, como surge el la, la poesía moderna, ¿no? En, en, contradicción, en contradicción a lo que es Whitman. Whitman es, Whitman es yo, pero yo como ciudadano del mundo, digamos. Pensemoslo así. Entonces, las vanguardias que nos traen, nos traen una visión fragmentada de lo que es el futuro. Piensan ellos en el futuro. Como a partir del siglo XX. Pero es un futuro, sí, de posguerra y de guerra. Esto, esto pensémoslo, es antes de los 50. Entonces, pensemos que hay dos momentos grandes del siglo XX como poesía moderna. Si pensamos que el siglo XX son 100 años, pensemos que hay una cuestión de vanguardias y posvanguardias. Ahorita tenemos a las posvanguardias. Entonces, si alguno también quiere comentar algo sobre las vanguardias, estaría... estaría a mí, en a este mí momento... me parece que, que las vanguardias es que, pues, corresponden a su época, ¿no? O sea, claro, no podían surgir antes porque no. corresponden a la filosofía y a los preceptos. Yo a ver, creo que tienen todas algo en común, y es que todas las vanguardias quieren, de cualquier época quieren romper con la estructura claro. actual. Entonces, sí. siempre se trata de eso, cualquier vanguardia romper, y no no sería vanguardia. Sí, no, o sea, voy, voy, voy, voy, voy a decir solamente una línea. Pero pensemos que qué significa romper con la estructura actual, legitimarse. Ahorita me lo pregunto mucho porque ahorita puede parecer que ya rompimos todo o que ya estamos muy cerca de que ya se intentó todo, sí. pero eso se ha creído siempre. Entonces hay como que cifrar el qué el que no se ha hecho. Es dificilísimo, yo creo que todo Es una, mundo es una que cuestión que de, de otra edad generacional. Es que tienes que, no sé, para descifrar eso, yo creo También, que también, es un, también es una idea, llegar. también es una idea muy eurocentrista. <risa> La cuestión de las vanguardias es una cuestión eurocéntrica. Las vanguardias surgieron en Europa y se crearon en Europa. Hubo poetas que fueron a Europa, que hubo, sí. hubo poetas vale. que fueron a Europa y, y a Europa hicieron sus vanguardias. El creacionismo de Vallejo, el movimiento de... No, el, el movimiento del Huidobro, el movimiento de Vallejo que surgen en París, estuvieron, estuvieron en Europa. Pero, pensemos que las vanguardias no solo fueron un movimiento de Europa, sino un movimiento global, y que... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué se dio en América? América es muy importante. América es más importante de todas... En la poesía es más importante que Europa. Uh -huh. ¿Quiénes son los poetas americanos? Vallejo, Vallejo. Martín Adán... Peso este, peso, no, peso, no, peso, peso el No, es Portugal. ¿Quién empezó en Brasil? El movimiento chileno. es el movimiento chileno? el movimiento chileno? ¿Quién la, es el movimiento chileno? ¿Quién no, no, no, es el movimiento chileno? ¿Quién no, es el Esos son los juguardes. Este, Guidobro, Pablo Rojo, Mistral. Este, Pablo Neruda, Mistral. Son muy importantes para el continente. ¿Y quiénes estaban surgiendo en México? José Los contemporáneos. José Los estudiantistas. Pero pensemos, es que pensemos que los estridentistas, o sea, pensemos que los estridentistas no es, ya dejemos de pensar que, que que hay cuestiones marginales, ya mandemos ese pinche pensamiento a la verga y a la pucha, nos está matando desde hace siglos. O sea, no es marginal, es latente y es verdadero. Ya dejemos de pensar como que está en la orilla y solamente son minorías, no. Los estridentistas también existían. Y también existían los contemporáneos. Eh, a, a, a, yo creo que hay una, o sea, pensando como en, ya vamos a entrar, si quieren ya vamos a entrar en ese tema, pero, este, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay entre los estudiantistas y los contemporáneos? Bien. Por ejemplo, los estudiantistas es, eran más eran más agrestes en cuanto a su propuesta. ¿Quiénes eran? Arqueles Vela... Salvador Gallardo Quintanilla Maldízar, Cinajero, este, no, no, no, Tinajero Pero, ¿quiénes escribieron mejores poemas como de largo aliento? Los contemporáneos Los contemporáneos escribieron Muerte Sin y... fi, este Tentativa uno Tropical, Carlos Pellicer Lo de la Muerte, muerte Azul es como una poesía que intentó ser como más... Ellos, ellos no eran un movimiento, en sí ellos no intentaron ser una vanguardia. Ellos intentaron escribir poemas como de relevancia. Y tenemos que también tenerlos en consideración. Y creo que son muy importantes, a pesar que estuvieron muy dentro de la institución, dentro del poder, creo que son importantes, no como, como poetas. No los pensemos como ellos, como un grupo de afeminados o de integrantes del poder, o que hayan hayan tejido sí, eh, sí, el poder tengo, sí. cultural en México, sino sus obras. Sus obras son relevantes actualmente ¿Sí? y siguen siendo relevantes. Sí. Y creo que esa es la diferencia entre esos grupos, porque en México es como una abullición entre... Lo habréis de los trinitistas y los contemporáneos como grandes obras que todavía fluyen y que fluirán porque son paralelas. Bueno, son paralelas, ¿Qué quiero decir, que son paralelas y simultáneas. Son de primera O sea, que sí. ya dejemos de ver las cosas como marginales. Y esto nos conduce al siguiente tema que son las tradiciones poéticas mexicanas, ¿no? Que sí, ya estamos sí. incursionando sí. un poco en ese tema, claro. ¿no? Bueno, que, claro. creo que tiene que ver con ya también con las posvanguardias, vanguardias, pero, claro. pero las posvanguardias las posvanguardias no solamente, como decíamos en esta cuestión, es una cuestión solamente de confrontación de identidad generacional. <risa> también son de arraigo milenario. Y entonces, ¿por qué van a surgir poetas como Homero Arifis? Que, Por ejemplo, van a hacer de la literación su maravilla. ¿Por qué? Porque existió también en los contemporáneos Salvador Novo, que también hizo muchos juegos de lenguaje. Pero Salvador Novo no surgió nomás porque sí, o sea, no surgió nada más de la tradición poética escrita, surgió también de los ¿verdad? de las topadas, también surgió de los cantos nahuas, cantados, de los cantos mayas, ese tipo de invocaciones purépechas. Entonces, hay una tradición mexicana poética que ha sido negada. Y ya dejemos de llamarles marginales. Son vitales, están latiendo. ¿Cuántos pueblos indígenas el día de hoy existen? uno por cada lengua, hay 68 lenguas indígenas en México, ¿cuántas variantes? 365 variantes dialectales hay 365 formas distintas de ver la vida en México y de poetizar, además de la poesía en español. Salvador Novo no solamente mamó de la escritura, mamó de muchas otras tradiciones poéticas, por eso pudo haber una vanguardia encaminada a que surgió Homero Aridjis surgió Alí Chumacero surgió, surgió Pitamor Montes de Oca, exactamente aunque para mí la poesía mexicana de pronto es como bien institucional y queda de ver en eh, frente al mundo o sea, las post-vanguardias, si las vemos frente al mundo y si escucháramos a poetas como de otras latitudes, como de Latinoamérica han visto la poesía mexicana como una poesía aburrida y honestamente, para mí también es una poesía aburrida porque tiene, a partir de las post vanguardias que es un enfrentamiento entre los, entre los infrarrealistas y Octavio Paz, como instituciones, este, se vuelve una poesía... ¿Quiénes son los seguidores de Octavio Paz? Los que intentaron hacer el poema en blanco. No entendieron más allá de que era como llegar a ser un poeta como impulso y elevado, y el poeta institucional que tiene becas y que obtiene crediticios y Embajada, sí. envasada una poesía envasada, eh, horrible sí, sí, sí, es evidente, lo que consiguieron a finales del siglo XX no sí, sí, paz, paz, sí. no no no no paz horrible no los seguidores de paz no entendieron de qué se trataba la poesía y trataron de hacer una poesía en blanco eh, paz es es como un hijo de las de los contemporáneos eso no lo podemos negar y tampoco, este, yo creo que es como el problema de, de la poesía mexicana de último siglo de, de los 70s, 80s, 90s en México Es que intentaron hacer una poesía envasada Una poesía en blanco Que no dio más frutos que para México y para las instituciones de generarles becas Eso es horrible en cuanto a que no generamos una poesía que los... No. Nadie, nadie, le interesó, más que a, a los mexicanos. A ver, y a la academia. Y a la academia, una poema, una poesía academicista. Por eso pueden aventarme piedras sí, y he quieran golpearme. Yo siempre he dicho que la vanguardia más fuerte en México siempre van a ser los infrarrealistas. Claro. Porque, Por son los que tuvieron como los huevos de decir, a paz, cállate. Sí, o claro. cállate. Porque nosotros venimos a hacer un tipo de poema en un modo vivendo. Sin necesidad de beca es más, no. se expulsaban solitos de publicar en donde sea, hasta que ya después crean el manifiesto no, interrealista no, la premisa no, interrealista, no, pero ellos sí hacían de verdad un, un modo viviendo de, de la poesía. No, y no, bueno. Obviamente sí. para ese momento se les considera como los chavitos todos los... También veamos de dónde viene, no. también veamos de dónde viene. O sea, también las post vanguardias no es una cuestión mexicana, ¿eh? tampoco es como una cuestión separada de Latinoamérica. ¿De quiénes quién están en Latinoamérica? Está hora cero, los hechos de, de la ballena en Venezuela. Hora cero, este, techo de la ballena en, en, en Venezuela. Venezuela, en nada, grupo nada que es... Eh, no cada, cada de, colectivo de, de arte de, de, de, de colectivo, colectivo de acciones de, acciones de arte, de arte, de arte de eh, en ¿Sale? Chile que ¿También? es Surita los infrarrealistas vienen de una cuestión latinoamericana y que viene a, a cambiar como la cuestión frente en México de, la, de, lo, de los fascismos de los fascismos y las dictaduras Pinochet. Sí, Pinochet. creo que los infrarrealistas comienzan como artistas urbanos, primero como una ruptura porque se les considera a la par del no grupo, de todos esos ¿Sí? grupos, eh, sobre, bueno, no sobrevivientes del 68, sino que en el 68 en su infancia. ¿Quiénes son los imperialistas Podríamos comentar. Eh, bueno, los más conocidos Afi son Papás Chiaro, Bolaño, Vicente Naya, Equia eh, Galván, este, Mara La Rosa, Vera La Rosa, Ramón Méndez, Rubén, Rubén papá es Rubén, este, Rubén... Rubén Aguina. Eh, todos estos tienen un sobrenombre en la, en, en la novela de los detectivos salvajes. Claro, pero, no, pero confundamos, no confundamos la novela, no, que es ficcional, sí, porque bueno, es no, como no, lo tío, que más que no, hizo famoso en España. No, o sea, de no, pronto es como, no, no. el mundo es como un boom, pero eso no, no lo confundamos, porque no tuvo nada que ver. O sea, los bueno, chifralistas son no, reales, película, los chifralistas son reales, no es una ficción de Bolaño, ¿saben? O sea, no es una ficción. Pero y si es vanguardias mexicanas el poemuralismo de Roberto López Moreno claro. el cocodrilismo de Franin Guerra claro, claro. y el poeticismo en el que surgen Eduardo Lizalde, Fernando Antonio Montes de hoy claro. claro, claro, claro, claro, claro, y de hecho bien. ellos este, de, dejan un desafío a las poéticas de ahora sí, claro. porque bien, nosotros nos volvimos poetas imaginistas bien. por la influencia de Estados Unidos y desde sí, los bien, poeticistas bien. y desde Sor Juana Inés de la Cruz con el primero sueño no ha vuelto a haber sí. una poesía enteramente metafórica claro, el, aunque, los cismos, ahí es donde se han más okay. que la forma que los aunque el, el poeticismo no. es un movimiento inacabado y, y, si teorías, y el movimiento de, de Frank Huerta es de lo, que, de lo que retoman los infralistas y siempre lo van a tomar como un padre del, del movimiento claro, pongámonos en contexto en el mundo, ¿Quiénes están surgiendo en el mundo en este momento también es este Nicanor Parra Nicanor Parra es también un padre de, de las poslanguardias en cuanto a que él genera, como dice, todo el grupo dice este... la poesía coloquial, la poesía antipoesía, coloquial, antipoesía. Antipoesía. antipoesía. ¿Y de claro. qué se trata la antipoesía? De las y él habla de las ocurrencias del ámbito coloquial, ¿no? Entonces es también como una cuestión de, de retomar esa cuestión ya a partir de romper con las vanguardias. Pensemos que las vanguardias es un ámbito agotado, Pensemos que es un ámbito agotado porque no sí. hubo ese perfeccionismo del progreso, del futuro, que nos iba a salvar a la humanidad, sino pensemos que regresamos a esa cuestión humana. Una cuestión de la vida y de que creemos, como no ya un ámbito del de, de progreso como algo militar, sino algo lúdico. La poesía de Nicanor Parra es lúdica, en cuanto a que uh -huh. piensa la vida como sí, algo continuo es algo continuo y que no se va a acabar y la poesía entonces se vuelve vitalista, la, las posvanguardias son vitalistas, la poesía de los, de los infrarrealistas es vitalista la cuestión de Efraín Huerta es vitalista sí, hay mucha ver. relación entre Efraín Huerta y Nicanor Parra, si bueno. lo pensamos es como una cuestión sí, sí, sí, sí, sí. hermanada sí. vamos a pensar que eso que está diciendo es algo muy importante porque los infrarrealistas, su apuesta es política. No olvidemos que recientemente, en los últimos años, se ha dicho que entonces todo lo personal es político, claro. Entonces la forma en que yo me relaciono contigo es política, porque yo me relaciono a partir de un hombre que se relaciona con una chica y, y cómo yo, me ejerzo contigo, ¿verdad? Y basado en límites morales, Exactamente. ¿no? Que hacen que tú no me faltes al respeto ni yo. A ti. O que yo quiera transgredirlo porque siento que puedo hacerlo. Ok. Entonces pensemos que los infrarrealistas toman esa misma parte. ¿Por qué? Porque los y las infrarrealistas no tenían una apuesta estética común. Es decir, no era una misma poética la de cada quien, sino eran muchas poéticas, como actualmente sucede, como aquí cada quien tiene su propia poética, pero les unía específicamente una apuesta política resumida en su frase. ¿Cuál es esa? ¿Volar la tapa de los sesos a quién? A, a la cultura oficial. ¿Volar la tapa de los sesos a la cultura oficial? Era... La frase a partir de la cual se encaminaban los y las infrarrealistas. Era la frase a partir de la cual iban a chingar los recitales de Octavio Paz. Era la frase a partir de la cual encadenaban galerías cuando se inauguraban. Había una cuestión política en sus actos. Y esa cuestión política estaba emanada de qué? Sí emanaba de la cuestión estética. ¿De qué? De decir que lo que emana de mí es válido. Mi estética, es decir mi poética en el mundo es verdadera, algo que no se podía dar si Octavio Paz no lo ¿verdad? y entonces ahora de ahí para acá pensemos en el Fonca. o sea, pensemos que hay un mecanismo administrativo a, a ver, escuchen, pensemos que hay un mecanismo administrativo que a partir de Octavio Paz él funda, junto con Salinas de Gortari Avala lo que es y no es una obra de arte, pero no una obra de arte verdadera, una obra de arte que patrocinada por el Estado. Es algo muy importante. No quiere decir que todas las obras de arte patrocinadas por el Fonca sean carentes de estética. Es solamente hay que pensar que es una obra de arte con estética o no, pero que supo escribir un proyecto administrativamente ajá supas hacer el papeleo, eso es ponca, güey. Supiste hacer tu papeleo, claro. Te ponca, o sea, meta, güey. Sí, ¿O, o, o tienes un contacto. No, eso se no sé. Parte, parte. Bueno. Parte, parte. No sé, nunca la, le he pedido. Pues, a sí, mí no, la, la, la otra cosa que, que creo no, que tiene que ver con esto es que no tocamos ese tema, no lo anotamos, pero creo que es un tema importante. Lo voy a tocar en dos minutos. Es un tema de, del amor romántico desde la poesía. Ay, no. O sea, Ay, no. a ver, a ver. el amor romántico desde la poesía es una cosa que en realidad tiene que ver nuevamente con el sistema capitalista. Sí, sí, sí, sí. Un, un poema de amor de la modernidad tiene que ver con el sistema capitalista. Un amor dependiente, un amor que se canta al no querer compartir a la otra persona, una idealización de lo que para ti es la persona perfecta, porque estás idealizando cómo debería de ser moldeado a tu imagen y semejanza. Es una cuestión que emana del de capitalismo. Y así se nos ha transmitido que es la poesía. Pero hermanos y hermanas, estamos en una época en la que yo no le pertenezco a nadie, más que a quién, más que a mí mismo. Ah, antes, antes de pasar como a qué es para nosotros como la poesía, me gustaría decir que es un momento importante, o sea, estar unidos, hablando de poesía, en este momento del mundo en que hay cosas insulsas y menos interesantes de hablar, y que estemos hablando de poesía, creo que es una cuestión importante que estemos reunidos aquí para hablar de algo así, porque ¿cuándo hay tiempo para hablar de cosas así? No, no es como, no es claro, es, no es común, no es común. Hay cosas como el fútbol, hay cosas como la política, pero ¿cuándo hablamos de qué queremos escribir? Además, el tiempo también tiene mucho el espacio, porque no se presta mucho a encontrar un espacio en el que te puedas expresar o, o compartir ideas con También, el... también pensemos que... ¿Qué queremos para el futuro? No, o sea, la escritura, decimos que la, la escritura ya no está dada para siempre. No está dada para, o sea, nada está dicho para siempre. Hay cosas siempre por decir, pero ¿qué hay, que por de, ¿qué hay que decir? También este momento es importante para generar nuevos movimientos hacia el futuro. Ya no existen las vanguardias, ya no existen las posvanguardias. ¿Qué se genera para el futuro? ¿Qué queremos como generación? ¿Qué queremos hacia el futuro para la poesía? También creo que es importante si vamos a generar posvanguardias, retrovanguardias, retroguardias, retro no sé qué queremos para el futuro, pero tenemos que generarlas. y tenemos que empezar a generarlas, si queremos que la historia, que la historia de la poesía siga, ¿no? Ya no tenemos que ser como, como al aire, no dejarlo al aire, sino expresarlo actualmente, y podemos hacerlo ahorita, deberíamos hacerlo ahorita. Y bueno, ahí radica también la importancia de lo que es la edición y la autoedición, ¿no? Claro. O sea, de que también uno puede crear sus textos y editarlos uno mismo. Sí. Esta cosa tiene que ver con la validación. Ahí les da. Es la validación de uno mismo En el momento en que a ti mismo te validas, hermano, no vas a pedirle a Almadía que te publique. Vas a agarrar tu pinche Word o lo que tú chingados tengas y vas a hacer así y luego vas a mandar a imprimir. Eso es lo que vas a hacer, ¿verdad? Entonces hay una cuestión muy importante en la autoedición. Y ojo, vamos a tener que tocar el tema huevo de la autogestión. Porque no se puede hablar de edición y autoedición si no se toca la, el tema de la autogestión. Pero la autogestión depende de muchos temas. ¿De qué eres autogestivo o de qué independientemente te autogestionas? ¿Te autogestionas con dinero aparte? Entonces es un tipo de autogestión. Pero a ver, les quiero preguntar, no es necesario que me lo respondan, pero ustedes se gestionan en su diario vivir independientemente de las emociones hacia otra persona o dependen de las emociones de otra persona. No me lo digan, pero ya se lo respondieron. La autogestión también depende de qué tan autogestiva o autogestivo eres emocionalmente de las personas, es decir, qué tanto dominio, es decir, poder sobre tu voluntad tienes y además amor. No necesitas eso. No necesitas eso. No necesitas eso. No, no, no. no. Solo estoy diciendo. Que en el momento... No, no, no, eso es, no es, es otra cosa. <risa> cosa. Estamos hablando de autogestión. autogestión es eso es lo de existe. Es el, es, es, no existe. Estamos hablando... Es el dice, sí, sí, pero ahorita, ver, no es, ver, es, ahorita de aquí no estamos vestido. en esa cosa creo ser, que también puede ser relevante. Bueno, por ejemplo, yo pinto, ¿no? Entonces, a mí me gusta muralear y así. Y hay veces que me pagan por hacerlo y hay veces que lo hago nada más porque necesito por caso, hacerlo, claro. pues, ¿no? Y a una señora me dice: Sí, agarra mi barda. Y yo digo: Bueno, va, y llevo pinturas que me sobraron, tal vez de otro trabajo que me dieron. Y aparte, ya, un dinerito claro. que ahorré para comprarme otras tonos que necesito y lo hago, ¿no? Pero hay veces que sí se puede que te gestionen las cosas y hay veces en las que tú lo haces nada más porque dentro de ti sí hay claro, claro, eso que yo tengo que hacer. Tiene que ver con la voluntad. Es el amor hacia, mucho, hacia tu, hacia tu práctica, hacia, hacia a, tu a acto. Cuando estás en terapia. Lo que sí, que sí, Bueno, no sé, es que el... la terapia es algo que Persona. está cuadrado, establecido es por es un necesario. libro que le dije a tu psicólogo que, que es, no lo es no no, ya. debes pensar. La, la, la, la, que la cosa es que es similar la es que tú decidas, a ver, la cosa es, tú vas a terapia por una voluntad o no, Exacto. lo mismo sí, es, tú ejerces el poema de cierta forma o no por voluntad claro. propia, claro. es decir, ya voy, ya voy, ya voy. Escucha, escucha. Sí, es y, hay, pues, sí, sí, sí. Y, y ahí les no, no, va, esa no. otra segunda no, no, cosa. Es, Esto, actua, la la la sí. Ahí les va esta segunda otra si cosa. No como masa, como Exacto, ahí les va esta segunda. Sí. Ah, sí. ¿La poesía sí. emana de la inspiración? Se los pregunto. A ver, no me respondan, se los estoy preguntando, pregúntenselo. ¿La poesía emana de la inspiración? Ok, no me contesten. ¿La poesía emana de una voluntad de ejercer su capacidad, su potencia de ser poetas? Pregúntenselo. Okay. En ambos casos están ejerciendo su voluntad. En el momento en que Pablo escribió las cartas a los corintios, a los romanos, a la chingada, era un poeta inspirado por el Espíritu Santo. En el momento en que Sor Juana escribió el primero sueño, el momento en el que Hildelgarda von Bingen escribió esos cantos, estaba inspirada por el Espíritu Santo, porque esa era su concepción de la realidad. Pero la misma forma en que ustedes escriben inspirados en un Adonis o en una musa, también les está poseyendo el Espíritu Santo. Pero lo mismo que Huerta o Parra escribieron, pensando en las cosas de la vida cotidiana, estaban poseídos por el espíritu santo. La cuestión de la inspiración tiene que ver con la cuestión de la voluntad de la voluntad. ¿Dónde hizo Pablo de O sea, piensen, piensen en 1920 y piensen en el libro de los gemidos de 300 páginas y piensen en Pablo de Roca y su esposa Vinette Roca tallando esas letras. Piénsenlo en esa época, en 1920 un libro de 300 páginas tallado, para luego ser reproducido y vendido de puerta en puerta por Pablo de Roca. Es claro. una cuestión de voluntad, es una cuestión de amor, de amor a uno mismo. Claro. ¿Y, ¿Y qué es el amor a uno mismo? Espere. La poesía también no. tiene que ver con el éxtasis. ¿Con qué a uno lo inflama? ¿Con qué fuego te va a llamar a ti la poesía? Porque la poesía te va a llamar y te va a decir... Yo quiero escribir esto porque lo siento distinto y lo siento distante a lo demás. Esa es una cuestión, pero en este momento lo que nos llama también es pensar qué es una generación de poesía, qué es lo que nos une como poetas, más allá de que cada uno tenga en la cabeza una distinta versión de poesía. ¿Qué nos llama como poetas si estamos reunidos en este momento pensando qué es la poesía? Eso creo que también es importante al futuro. Al futuro no solo de nosotros como escritores individuales, sino... ¿Qué queremos para el futuro de la poesía? ¿No? Eso yo creo que es importante. ¿Qué es, qué es, qué es una generación? ¿Qué es una generación de poesía? Una generación de poesía para mí no depende de la edad. No es una generación de los 90 a los 2000. Esa, esa cuestión es, es horrible. O si soy una generación de poetas de Puebla y generación tal. O de generación del Fonca, porque obtuve la beca del Fonca, ya soy una generación del Fonca. No, ¿qué se te refiere a la generación? Para mí, la generación se refiere a la amistad. Eso es. La amistad. Si vamos a ser amigos, podemos ser una generación, ¿saben? O sea, si podemos reunirnos a tallerar nuestros poemas y a generar como entre todos una discusión a ah, este sí. poema que escribiste, me parece genial y lo podemos ayudar. Le falta esto, esto. Estamos siendo una generación de poesía hacia el futuro. Hacia el futuro. No sabemos qué va a surgir en el futuro, pero ya estamos a la segunda a la segunda década del siglo 21. Y todavía no sabemos qué queremos como generación. Las generaciones no pueden pelearse entre ser de los 90 o ser de los 2000. Eso no se trata de ser una generación. O de los 80. No se trata de eso, una generación, sino de la amistad, de generar amistad entre nosotros. Cada uno es un poeta y cada uno quiere algo distinto. Pero entre todos podemos generar algo. Y en este momento que está cambiando y. El mundo está a borbotones, deberíamos de generar. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos como generación? ¿Y qué queremos para la historia de la poesía? El mundo ya no está como para que pensemos que Europa tiene que dictar los cánones de la poesía, ni, eh, ni América, sino nosotros, nosotros como amigos, como futuro de la, de la humanidad. Bien, yo les voy a citar tres momentos. No les voy a decir quién es el autor o autora de esos momentos poéticos, pero van a ejemplificar el momento de éxtasis de la amistad. El primero es en, en, un, en un mes de abril de 2011, en la colonia Santo Domingo, Coyoacán, donde un poeta o una poeta enmascarado con papel, que, que se puso hojas de papel y se abrió solamente los ojos, Baja del techo de una casa sobre una escalera a mitad de la calle diciendo un poema y detiene un auto mientras va a alta velocidad se para a leerle el poema y el auto se para enfrente wow. el auto lo avienta y el poeta sigue leyendo y hasta que termina el poeta de leer su poema levanta el, esa madre de wow. limpia parabrisas y pone el poema les estoy hablando de un acto de amistad del 2011 les voy a hablar de un acto en 2013 donde un poeta da todo su dinero para que una red latinoamericana de poetas pueda publicar sus libros y él decide además ofrendar noches y días mañanas, tardes y amaneceres en editar y publicar a esos libros a esos poetas y a esas poetas hablo de poetas de Argentina, de Perú Hablo de poetas de Colombia, de Ecuador, de México, de Puerto Rico y de Estados Unidos. No les voy a decir el nombre. Y esa red se llamó la red de los poetas salvajes, que termina por ahí ya, 2013, con el último festival de poesía subterráneo. Pero si van a rastrearlo hacia atrás, rastreenlo. Y además les voy a invitar a que vayan al altar de la Santa Muerte en Tepito y vean la banqueta que pintaron donde dice «Si cruzas esta línea nacerá un poema». Esos no pudieron crearse si no fueron actos de amistad. Y les voy a hablar del año pasado, en el junio del año pasado, donde se llevó a cabo el Slam Nacional de Poesía, donde vinieron poetas de más de 10 estados de la República, hombres y mujeres, la mayoría mujeres, a representar a su comunidad después de haber sido validadas y validados por su propia comunidad a decir poemas en voz alta en tres minutos y no venían necesariamente a participar de una competencia venían a compartir la voz de una comunidad que se les depositó en confianza en un acto de voluntad colectiva y les voy a decir el primero de esos actos la comida la patrocinó una Madre de familia que tiene una rocicería. El segundo acto lo patrocinó el Fonca Y el tercer acto también. No estoy hablando de que el Fonca es un enemigo, estoy hablando de que los amigos pueden hacer... Que el Estado le dé a los poetas lo que les corresponde. Si ellos, ¿cuánto roban no al año? Que no te devuelvan un poco para que todas... vas o sea, a O sea, por favor no digan que le ponga a casa malo, güey. Está bien. Si puedes sacarle dinero al gobierno, neta, please. Bienvenido. Hasta nos lo merecemos, hermana. Sí, nos obviamente. lo merecemos. Y lo vamos o sea, a hacer todas las veces. En este momento no es como la... <risa> en esta... En esta reunión, que es la primera, la siguiente semana seguirá el conversatorio y ojalá caigan Ajá, todos sí, que... y podamos este, <risa> platicar más sobre el tema y abundar a, a, sobre el tema, sobre la poesía mexicana y sobre lo que estamos haciendo actualmente. Pero yo creo que debemos de terminar esta sesión con pensarse cada uno como una cuestión que puede revolucionar este momento de lo que estamos haciendo y no se den por vencido en cuanto a lo que quieren hacer si son poetas, no se den por vencido y no piensen que es un ámbito secundario en sus vidas, sino la poesía porque escribimos sin deberle a nadie y sin... Debe, sin nadie nos paga por escribir los poetas no debemos a nadie creo que eso es lo importante no tenemos que depender de nadie ni del FONCA, ni de ninguna institución. Si las instituciones nos van a apoyar, será secundario, eso es lo secundario, que nos apoyen. Nosotros vamos a escribir por gusto y porque podemos escribir, porque nadie, no, no, no debemos nada, o sea, podemos escribir en un papel, no, tenemos, no de, tenemos necesidad de escribir ni en un cuaderno, podemos escribir en una pared, en el baño, en donde sea, podemos escribir, y eso es lo importante, la poesía no se detiene, y eso es lo importante frente a las Cuestiones de finales del siglo XX en México, la, el poema en blanco nosotros podemos seguir escribiendo y vamos a seguir escribiendo y va a cambiar la poesía. Ojalá cambie la poesía para bien y pues así termina esta sesión del conversatorio uh, y comenzamos el micrófono abierto con Viviana Díaz. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, échale, no, ya, no pidas permiso solitario y misterioso. Solitarias y misteriosas son las hojas de los árboles, susurran secretos entre ellas, a veces me liberan lo que atormenta mi alma. Camino hacia el río, lleno de piedras mis bolsillos, pero llevo un abrigo. Mi reflejo invertido cristalino, colores grises. Te dejaré pronto, pues el barco no flota en el mar. Cuando pagues el maldito cigarro, me colgaré de tus insomnios, por lo que el viento se llevó. Incluso Tolstoy vio las sombras de la muerte, dos y dos no hacen seis. Canto de inocencia mi corazón en las tinieblas. Eh, fui, decreto fuiste lo más bello de mi vida, mi muerte más mezquino que salvaje inerte ya cesan los maullidos, penetran mis oídos los sonidos del mar olas de metal sale de mi boca tu pene se asoman mis narices el resplandor el masticar tus matices si la oscuridad no fuera maestra del color, dueño de su soledad del pintor sin las letras libres, rebeldes el espectro del cielo, Dios. Sombras de olvido, enorme vacío. <tose> te encuentro, me <tose> encuentro, mi muerte. Fuera de mi mente. Decreto. No, obviamente... Demonio de cara roja. Camino con el sol en mi cabeza una noche. En la tierra la